Yo quisiera reiterarle a todos ustedes que ya en el día de hoy, justamente a las 4 de la tarde, el Poder Ejecutivo de mano del consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, estuvo formalmente depositando lo que son los tres proyectos de ley, de la modificación, primero la ley de hidrocarburos, luego la modificación de la ley de compra y contrataciones públicas, y también la ley que tiene que ver para la regularización de los fideicomisos en República Dominicana. Tres importantes piezas ahí. Estaría ya pendiente una muy esperada por todos nosotros y que el presidente dijo que apoyaba, es la ley de extinción de dominio especialmente para la recuperación de los bienes del Estado que están en manos de particulares y lo que hayan hecho con lo del Estado riquezas que deben ser devueltas al pueblo.